Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española les damos la bienvenida a la quinta entrevista del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. En esta ocasión nos acompaña María Lara. María Lara, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por el espacio. Yo con gusto acepté la invitación y contenta de estar acá. María José Lara Medina. María Lara. Nació en la ciudad de Guatemala el 23 de diciembre de 1998. Comenzó a escribir poesía a los 16 años. Es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad del Istmo y edita textos para plataformas digitales. Es feminista e integrante de la red interuniversitaria Seguras y Educadas RICE. En 2019 ganó el segundo certamen de poesía joven de Sion Editorial con el poemario El Espejo Irregular, que ahora forma parte de su colección Laura Damián. Es integrante de los autores incluidos la antología poética Quid y en la revista Periférica número 2 de Serie Periferia Guatemala, publicadas en 2020. Con el poemario Naturaleza inacabada, ingresó a la colección Síntesis de Serie Periferia en 2021. Ha sido poeta invitada para leer en festivales nacionales e internacionales de poesía, como el Virtual Independiente Libresca, Bil 2020 y 2021, el Festival Internacional de Poesía México, FIP México 2020, también la séptima edición de la Feria de Letras Iberoamericana Literaria y el Festival Internacional de Poesía de Parque Chas Luis Lucci 2021. Me gustaría que nos comentaras cómo inicia tu proceso en la, en, en la poesía, cómo te empiezas a interesar por la literatura, a qué edad inicias a escribir. Bueno, creo que mi interés por la literatura nació más o menos a los 15, 14 años, pero propiamente en la poesía me interesé a los 16, eh, pues influyó mucho en mí un profesor que compartía mucho de literatura conmigo porque me impartió esa clase en el colegio y pues de pronto me dijo mira yo veo que en, en tu generación se escribe mucha poesía pero se lee muy poca poesía eh, se lee más narrativa y pues hay este cruce entre qué se produce y qué se consume y dije bueno tiene razón y yo tenía mucho interés por escribir poesía pero no la había leído entonces empecé a leer poesía antes de comenzar a escribir y ahí siento que yo conocía pues, las voces más definitivas de poetas que admiro y que han sido de cabecera y referentes para mí que me dieron como esa pues esa inspiración vital de yo empezar a transformar también lo que tenía dentro de mí en poesía y fue esa la transición como a los 16 y pues ahora siento que fue como un ya no poder parar, ¿verdad? Y, y hasta la fecha sigo y siento que esa es la forma de expresión que más se adecua a lo que yo quiero decir y a lo que yo quiero hacer. Es muy interesante cómo una persona puede cambiar todo el, el transcurso de tu vida porque esa recomendación <ríe> sí. eh, cambió totalmente eh, tu proyección de vida. Coméntame, ¿cuáles son esos autores que me estabas mencionando uh -huh. que han marcado una influencia en tu obra? Bueno, inicialmente creo que empecé a leer mucha Claribel Alegría de poeta nicaragüense, bellísima su obra tan sintética eh, siento que una influencia muy grande es, viene de ahí eh, otra poeta de cabecera para mí es Isabel de Los Ángeles Ruano de aquí, que es eh, poderosísima su voz y muy particular y eh, Raúl Zurita de, de Chile, él también es otro de los poetas que más me ha hecho experimentar la poesía con fuerza y con esa eh, esa voz tan propia que tiene él, que es lo escuchas y sabes que es él, sabes que son sus palabras. Y bueno, tal vez esos son de los, los tres referentes como más grandes que yo tuve desde la adolescencia pues, hasta, y que continúan en este momento. Y por decir otros poetas, de pronto de acá de Guatemala he leído bastante a Pep Valcarcel, que también está... hemos compartido espacios en, en publicaciones de eh, algunas antologías y cuestiones así compartidas y pues... Creo que puedo mencionar también a Lenina García, que es también autora eh, contemporánea, eh, cercana a mí, que la admiro mucho por su obra poética y también sus acciones eh, ya también desde la educación y el activismo. Y pues así creo que he ido, han ido transformándose un poco y variando estas influencias, pero siempre creo que... Para mí ha sido un, un proceso también de aprender mucho de otras poetas y de otros autores que yo admiro eh, y que de pronto van definiendo mucho de hacia dónde he ido transformando yo también mi propia poesía. Y ajá eso te podría mencionar. Retomando un poquito esto que hablas acerca de, del activismo, eh, me enteré de que, estás, eh, que eres feminista y que estás en un grupo activo. Coméntanos un poco acerca de esto. Ah, ok, sí. Yo me integré hace algunos meses a la red... Red Interuniversitaria Seguras y Educadas, pues somos una, una articulación que pues, busca a través de distintos esfuerzos eh, colectivos eh, tratar el tema del acoso sexual en los espacios universitarios y trabajar porque se implementen protocolos adecuados para prevenir, sancionar y resarcir el acoso sexual en los espacios académicos del país y pues en este momento estamos haciendo una investigación para medir propiamente de forma cuantitativa cuál es la dimensión del, de este problema en los espacios universitarios de del área metropolitana del país en el ámbito privado porque en el ámbito público eh, un estudio Similar ya se realizó por las estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su momento, ¿verdad? Entonces es un poco emular ese proceso, pero para cubrir este otro vacío de información que actualmente existe y que pues estamos trabajando para contribuir a que deje de estar así. Y, y ese ha sido como el, el proceso que yo llevo y estamos trabajando ahí y pues eso te podría contar de nosotras. Y, y mi, mi, mi aporte ahí, es, soy parte del comité de redacción y apoyamos todas siempre en distintos proyectos, siempre que se vayan presentando. Realmente es una labor muy importante la que haces y realmente Gracias. todas las estudiantes necesitan ese apoyo en algún momento y a veces no encuentran los espacios adecuados y es muy bueno de que estés en esta, en esta prácticamente es una red de apoyo para estas personas. Platicando un, po un poquito acerca de tu obra, tu poemario El Espejo Irregular ganó el segundo certamen de poesía joven por parte de la Editorial Sion. Coméntanos un poquito de tu experiencia, ¿cómo fue ganar el certamen? ¿Cómo fue tu acercamiento? Uh -huh. Bueno, mi acercamiento fue pues bastante, al principio temeroso, porque es este salto que muchas veces una no se atreve a dar, entre la producción poética que hace y que se queda siempre dentro de tu habitación, dentro de tu círculo más cercano y tus, tus amigas, tus familiares, y siempre me daba esta inquietud que decía yo, es, estoy dispuesta a esta vulnerabilidad que significa publicarlo, eh, no sabía yo qué esperar y no sabía también cómo iba a reaccionar yo, dependiendo de de cuál fuera el resultado del certamen, ¿verdad? Entonces, en 2019, yo vi la convocatoria y había visto la, la primera convocatoria, la de 2018, y todavía no me había atrevido. Y luego, pues ya pensé, si no lo hago ahora, probablemente nunca me vaya a atrever a hacerlo. <risa> y entonces envié el manuscrito y de pronto me llaman para, para contarme la, la buena noticia. Y, y para mí fue un un primer momento de algo que todavía está en desarrollo para mí, verdad, fue eh, conocer a más personas que, que estaban con este mismo anhelo artístico y poético en el que yo había vivido eh, tan individualmente, verdad, como por ese mismo miedo a, a, a la exposición o ¿no? a la vulnerabilidad, de que los poemarios para mí son una, una parte muy íntima de, de mi vida y de, de lo que veo y de, de la mirada que yo pueda tener sobre las cosas que suceden o que percibo. Y bueno, a partir de eso se abrieron muchas puertas para mí en cuanto a participar de pronto en lecturas, un poquito con mayor alcance, en donde yo conocía a otras poetas que yo antes admiraba y las sentía tan, tan lejanas de mí. Uh -huh. Y poder tener esos espacios de compartir y de intercambiar también con ellas, para mí ha sido precioso, ¿verdad? Y, y otra cuestión es que a raíz de eso, como... Eh, ser leída por personas que yo no conocían y, y que yo pensé que jamás iban a conocer eh, mi obra, me hace sentir muy agradecida, ¿no? Muy porque todavía se siente irreal a veces. Es como encuentro a alguien que de pronto me escribe y me dice que algo de lo que leyó en, en mis poemarios resonó y de pronto la acompañó en un momento eh, crucial, ¿verdad? O que tuvo un impacto que yo jamás me imaginé que pudiera generar en en un, es algo que gano control, lo sabes, entonces se siente lindo, un poco aterrador porque no, no sabes tampoco hasta dónde ha llegado y, y, pero es algo de lo que nunca me voy a arrepentir de haberme atrevido a compartir esto y devolverle un poquito a la poesía eso que yo he recibido de ella, no como yo he recibido de, de poetas que admiro y que me han acompañado y dije bueno, si de pronto alguien siente un refugio en eso que lee, de lo que yo escribo me doy como por satisfecha, ¿no? Eso, eso significó un poco para mí ese proceso. Y es un gran paso el de animarse y ganar un certamen, <risa> o sea, realmente es, es, es un paso muy importante para ti. Uh -huh. Coméntame un poco acerca de, de estos festivales a los, que has, a los que has asistido, tanto a nivel nacional e internacional. Uh -huh. Fíjate que estuve, dado la, la situación de, de la virtualidad que ahora es como el, el medio más seguro para interactuar en estos espacios, eh, pude participar de forma virtual en el Festival Inter Internacional de Poesía en México del año pasado. También estuve en uno que organizaron en Argentina en conmemoración de Luis Lucci eh, en donde compartíamos pues, espacios un poco fuera de las fronteras, ¿verdad? Siempre desde lo digital y estas plataformas que permiten esa cercanía a la distancia, pero para mí ha sido eh, también inesperado porque yo sentía, bueno, eh, que de pronto en esos espacios los veía tan inaccesibles, ¿verdad? Y que llegaran las puertas abiertas, para mí fue un, una cosa muy enriquecedora y, y que de pronto... No sabes bien cuándo va a llegar, pero cuando la oportunidad se presenta eh, siempre para mí es un, un nuevo agradecimiento de de wow, gracias por dar, darme este espacio a mi voz y por reconocer de pronto eh, que hay algo valioso ahí, ¿no? Eh, y pues a raíz de estos espacios también de compartir surge, está como en, como en una cadenita o en una bola de nieve que yo conozco en otro espacio de un, un, un micrófono abierto al que me invitan de los últimos a los que fui antes de que iniciara la, la pandemia y ahí conocí a quienes luego iban a editar mi segundo poemario entonces estos espacios como que van confluyendo y, y uno empieza a construir y no te das cuenta y, y de pronto ya estás en un nuevo proyecto que te hace sentir como muy ilusionada ¿no? Sí, prácticamente estos festivales te abren muchas puertas y leyendo acerca de tu poesía, tu poesía está muy bien construida en cuanto a forma, a contenido, en cuanto al ritmo. Cuéntame un poco, ¿cómo construyes tu poesía? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, es, es diverso, creo, pero bueno, básicamente trato de, de al inicio, no, no con, cuando empiezo a enfrentarme a la página en blanco o a, a este primer momento de plasmar algo, bastante humildad, ¿no? En el sentido de reconocer que cualquier imagen que yo quiera construir fuera de, de lo que está dentro de mí, no va a ser exactamente la réplica de lo que yo desearía o de lo que dentro de mí existe, porque pues, en ese trayecto siempre hay pérdidas y hay abandonos de lo que uno piensa y luego plasma. Entonces, primero empezar como desde ese reconocimiento y dejo un poco en la libertad de la página, verdad solo escritura, escritura, escritura, eh, a manera de, de como si fuese un monólogo interior, por decirte, y luego ya eh, siempre como encaminada a... Aquí es lo que yo quería decir, ¿verdad? Que fue un proceso eh, mucho más marcado para mí en Naturaleza Inacabada, el tener un proyecto en mente muy concreto y empezar a construir con base en esas como pautas fundamentales que yo ya me había trazado. Entonces, luego ya de pronto dejó descansar la página, la dejó un par de días, si se necesita un par de semanas, y luego empezar de pronto como a cincelar, ¿verdad? ¿Qué es fundamental aquí? ¿Qué está de pronto...? Eh, un poco de más, o si esta palabra eh, no es la más precisa, entonces ya es un, un proceso mucho como de volcarse en la página y luego de limar las asperezas, así, así ha sido para mí. Y el proceso ya con... eso fue más con el Espejo Irregular, con el de Naturaleza Inacabada fue la misma dinámica, pero tuvo como un segundo momento de ya yo poder editar ese poemario acompañada de un editor que me fuera de pronto haciendo las preguntas eh, precisas para yo ir descubriendo qué hacía falta pulir ahí, qué hacía falta redescubrir, repensar, resignificar en el proceso que yo estaba teniendo, que se tradujo a una transformación bastante significativa del primer manuscrito a lo que luego se publicó, pero creo que fue un, un proceso de, de, de mucho, mucha honestidad en cuanto a, a, a los límites que uno tiene al inicio y que de pronto no te crees capaz de la poesía, que puedes llegar a, a profundizar y cuando lo ves y dices, este proceso era necesario, ¿verdad? Y sentirme acompañada en ese trayecto, para mí ha sido invaluable y le dio un valor muy eh, desconocido para mí, a mi, a mi proceso creativo. Pero eh, no me arrepiento de nada, <ríe> me siento muy satisfecha y muy feliz de haber coincidido con, con, con un grupo que me apoyó tanto en ese proceso. Realmente en tu obra se refleja todo esto, realmente sí se nota que hay un trabajo detrás de, de cada uno de los poemas uh -huh. y es muy bonito verlo y leerlo, se disfruta bastante. Gracias por leerlo. Coméntame un poquito, ¿qué, qué representa para ti el título de Naturaleza Inacabada? Uy, <risa> sí lo pensé y, y de hecho fue de, esas, eh, de esos pequeños momentos en donde nos lo preguntábamos y nos lo replanteábamos en el proceso, pero... De pronto viene de, de la idea inicial de la obra en sí y el libro nace de una inquietud que yo tenía y que había sido una de mis pequeñas obsesiones. Eh, al explorar lo, lo humano y la naturaleza de la persona pues yo me topaba siempre con esta contradicción entre los límites que, que hay dentro de la naturaleza de la persona y esta especie de insistencia por sobrepasarlos, por romperlos, por eh, redescubrir una naturaleza más allá de esos límites, y que siempre lo que resulta entre ese límite y esa insistencia por sobrepasarlo resulta algo inacabado, ¿no? Porque siempre hay algo más, siempre hay un, algo transformable, algo eh, que queda por recorrer en esos procesos de intentar sobrepasar, eh, no sé, de pronto la en dónde está situada, como, como en, en, en la naturaleza, en como las condiciones que te permiten y que no decidiste tú, sino vienen dadas para descubrir el mundo. Entonces, de ahí nace y luego pues, ya pasa por estos tres momentos que no tienen título, pero están marcados con tres epígrafes, que ya es un proceso de, de tratar de des, descubrir, redescubrir esa naturaleza y terminar por una reconciliación que es ya el momento final del poemario. Esto nos hace mucho sentido porque realmente <risas> si puedes como percibir cada una de estas fases, el recorrido. <risas> Exactamente. Uh -huh. eh, dentro de tu poemario de naturaleza inacabada hay al principio poemas eh, que remuestra mucho esta como sensibilidad, esta como aflicción que tú nos estás comentando. Coméntame un poquito de cada una de estas fases y lo que representa la totalidad de, de tu poemario. Súper, entonces, bueno, el primer momento, eh, lo que traté de construir fue lo que de pronto yo sentí, o yo viví, eh, cuando llegas a, en, esa, en esa contradicción de la que platicábamos, hay un momento en el que tú te detienes y descubres y te desencantas de pronto de la naturaleza que existe y de, de lo que tú entiendes como real y como limitante entonces es ese desencanto ese es el primer momento en el que eh, por eso esos poemas tal vez son un poco más de ruptura un poco más de una con un tinte un, un poco catastrófico no sí. eh, luego en el segundo espacio traté de explorar el bueno, frente a este desencanto y frente a darte cuenta de cuáles son las condiciones en las que te estás moviendo en, en, el, en la existencia, hay algo que te hace que insistas. Hay, ¿Qué es eso que mueve la insistencia frente al límite? Y para mí en gran parte es el deseo, ¿no? Eh, podemos llamarle voluntad también, pero yo concretamente quise explorar los límites del deseo en esa segunda parte y los límites y también este este pujar que también se, se plasma ahí de, del deseo frente a lo que sabe que no puede de pronto sobrepasar pero que es constante y que es inagotable también y luego entonces son dos partes y es este como enfrentamiento de pronto entre las dos y la tercera parte trata de ser como una especie de trayecto que ya no sea tan violento ¿verdad? te desencantas, luego insistes y luego ¿Qué? ¡Llega! <risa> Entonces ese tercer momento para mí fue un intento de reconciliarme. Eh, para mí eso fue la parte más difícil de escribir, porque es complicada. La re cualquier reconciliación requiere eh, un poco acoplarse y de pronto abandonar partes eh, para poder coincidir y, y, y de pronto encajar y tú darte cuenta que, bueno, hay algo aquí que debe eh, dejar de chocar tanto, porque cada choque pues lastima, ¿no? Entonces ese último momento, esa es la reconciliación que traté de construir y, y que lo dejé ahí, ¿no? Como un recorrido que ahí terminó y que no sé si vuelve a iniciar o no, pero eso ya será para cada quien como viva la obra. Realmente es un camino que cada lector debe plantearse y recorrerlo a su manera, Sí, y ver totalmente. cuál es el resultado que provoca en cada uno, pero realmente plantear el camino es algo muy, es algo muy sutil, es algo muy sublime. Eh, retomemos uh -huh. un poquito el espejo irregular. Uh -huh. Platícame un poco acerca de este poemario, de qué uh -huh. es lo que representa para ti. Pues este poemario es como un... Si hablamos de caminos y de recorridos, creo que nos ha servido como para, <ríe> para armar esta, estas analogías. Para mí el espejo irregular es como un... Está dividido en dos partes y es un camino en doble sentido. Eh, hay una parte que se llama desdoblamientos y ese es como un recorrido hacia adentro y es pues de pronto en esa parte los poemas eh, exploran eh, tal vez de manera sobre sí mismos, ¿verdad? Es como esa exploración que yo trate de recorrer hacia lo que vive dentro de mí y los encuentros, que es la segunda parte, es como este recorrido hacia afuera. ¿Verdad? Hacia o sea, qué converge entre lo que está acá y lo otro, ¿verdad? Entonces son estas como dos eh, vertientes en donde la exploración es bastante libre y lo único que intenté yo hacer fue de pronto tratar de plasmar muy concretamente y muy sinceramente qué es lo que a mí más me, eh, me aterraba de pronto de hacer esa exploración interna y qué cosas yo encontraba y que me conmovían muchísimo de, esa, eh, de ese otro camino hacia afuera, de mí misma, ¿verdad? Que es con el que termina el plenario. No, es como Gracias. mostrar una dualidad del espejo, uh -huh. podríamos decirlo de alguna manera. <risa> sí. ¿Qué consejo podrías darles a todas las personas que están escribiendo y no se animan a publicar? Uh -huh. ¿Qué consejos les podrías dar tú? para que realmente exploren la poesía, que se animen a participar en festivales, uh -huh. que se animen a participar en certámenes. Primero, les diría que no hay prisa, ¿verdad? Que no, no hay prisa, porque me pasaba mucho que yo veía y yo decía, "Ah, es que esta autora que yo admiro ya a tal edad, ya tenía publicadas todas estas cuestiones, ¿yo qué estoy haciendo? <ríe> ¿verdad? Entonces creo que es muy hermoso y muy valioso respetar con honestidad nuestros procesos y nuestro tiempo y que debe ser cuando sintamos que que de pronto estamos dispuestas a la vulnerabilidad que requiere el proceso entonces eso y segundo que si nos detiene algo nos pueden detener muchas cosas pero que no nos detenga el miedo ese sería mi, mi, mi consejo como en segunda parte y por último que disfruten mucho cada momento, cada proceso que tengan y que que para mí lo más valioso ha sido lo, lo mucho que he logrado converger con otras personas a raíz de, de estos momentos y de, de la poesía y del recorrido que ha significado para mí. Así que que aprecie mucho eso, ¿verdad? Más que la obra en sí, los encuentros que hay luego de eso son preciosos. Realmente son consejos muy gratificantes <risas> y espero que les sirvan a, a muchas personas para que se animen a escribir. Eh, María, me gustaría que nos compartieras un poquito de, de tu obra, prácticamente recitando tus poemas. No sé si nos puedes eh, recitar alguno. Modo de ser. Existo como retazo, falda de un volcán apagado que intenta adherirse a la tierra. No me sé unidad, edificación terminada, sino despojo. Me reconozco senda, jamás destino. Eterna potencia, sin concreción ni movimiento. Me designan costilla, nunca cuerpo, dolencia sin llanto, sollozo encrespado en la lengua, hora abandonada. Soy ruina de la civilización de mis manos. Soñar el fuego. La hoguera sostiene ficciones. A la luz de las llamas, soy flor encendida, rompo el concreto. De mis cortes crecen fósforos y espinas de lumbre, en patria de imágenes me colma, savia de fuego, ardo, disgregada en el viento, despierto endeble humana. Cicatriz ancestral. El genoma de nuestra memoria salpica las banquetas de rojo lavado, seco. La cicatriz es la evidencia del hilo que nos cose, como cordillera que no se rompe ni a mordidas. Nuestra herida abierta es el tiempo y el recuerdo agujereado. Por parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española, les queremos agradecer a todas las personas que han estado atentas a este quinto segmento del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. También queremos agradecer a la participación de María Lara. Muchas gracias por su atención.